Ramón Antigua Brito en política a otro nivel. Saludos, señor Antigua Brito. Saludos, jóvenes. Sí. Cuídense del Omicron, ¿eh? Sí. Omicron, correcto. La nueva Z sí. de COVID. Oigan, los Estados Unidos están gritando porque tienen caso ya. Nosotros como cerquita, mal. Nos están picando. Saludos, cerca. buenos días y dispuestos aquí a compartir con ustedes. <risa> y mostrando la mascarilla. Así es. Úsenla. Antigua, los funcionarios activos en procesos judiciales. Que que, que que pertenecen al, al, a la justicia no no sí. son funcionarios que están procesados judicializados y que mantienen sí. man, están, están activos en, en las la diversas funciones eh, que, lo, que han sido designados en este gobierno por qué ese tema en el día de hoy antiguo te quiere venir a refrescarlo cuéntanos porque <coughs> es eh, eh, mira aquí hay eh, Legisladores en pros, con procesos judiciales abiertos, militares con procesos judiciales abiertos, funcionarios del TEN administrativo con procesos judiciales o sea, abiertos todos los niveles. Y, y diríamos los tres niveles, la parte judicial, de la parte legislativa y la parte administrativa, los tres poderes del Estado tienen representantes en la justicia en estos momentos, con procesos eh, abiertos en diferentes tribunales del país. Me decir ¿Y puede Y de todos ellos hay, o todos ellos están todavía eh, ponchando en la nómina de las, sus respectivas eh, instituciones. Entonces, eso es de alto peligro. Primero, porque es violatorio a la ley. Segundo, porque incide la posición significativamente en los resultados de la investigación Antigua, eh, eh, déjeme hacer ahí un, un, un, un, un apunte A mí, en lo personal Lo que más me preocupa Y creo que ya lo tratamos en, en, en segmentos anteriores Son los legisladores Que así como usted señala Siguen ponchando la tarjeta Siguen cobrando, pero peor aún Siguen siendo parte importante En las tomas de decisiones de este país Pero él decía también que había normativas Que le permitían hacer eso la, la, la práctica permite porque ya hay una la, la ley se conforma de, de la de la costumbre o sea hasta que no hay un, una violación una un ilícito o una acción incorrecta del hombre no se crea la norma no es que se crea la norma y después no, no, no. Es, es la violación es, la, es, es el comportamiento indebido, entonces genera un proceso de legislar para eh, eh, imponer límites, establecer normas. ¿Y usted Entonces, sabe por qué, por qué, cuando no le señala ahora que usted también dijo en esa oportunidad, que, que por ejemplo la, la ley no se lo impide precisamente, porque existen se dan situaciones como esa, los mismos legisladores dejan eso o quiten la ley para que sucedan situaciones como la que se está dando actualmente, porque son ellos los que hacen la ley. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos a un legislador por la provincia de San Cristóbal, tres años asistiendo a los tribunales. Durante esos tres años, él asistía al Congreso de la República Dominicana. Las veces que, que fueran necesarias, que tenía que asistir al Senado específicamente. Entonces, eso ha creado una especie de, de, de, de norma, de costumbre dañina. Hoy tenemos a decenas por decirlo así, de militares haitivos en la nómina con el cargo, con la posición, con el privilegio, los privilegios que genera eso, asistiendo a un tribunal. Y otros con el ya adentro para, para... Hay marcar. una contradicción entre que quien lleva el mismo caso, bueno, hay un caso ahí que es lo que me mueve a, a, a, a tratar este tema, de un general Viola, eh, apellido Viola, que... Pidió entrar al tribunal con su seguridad y el tribunal, el juez se lo impidió, pero prácticamente el que está incorrecto es el juez. ¿Por qué? Porque es que él asiste por la constitución y las leyes. Tener esos 17, 17, 17 policías, guardias, al trá. por eso como contraproducente. Bueno, pero, ¿Eh? bueno, sí, sí, sí. pero por eso la es misma... Por, no, es anda un, con 17. Pero, un general eh, sí. de eso anda con 17. Sí, con 17 que puedan entrar Bueno, pero si tú le pones que él tiene 12 inmuebles, ponle uno de seguridad en cada... Claro. Un guardia pero, de pero, seguridad esos cada 17, esos 17 que y en cada inmueble Y pon los otros antigua, tres, antigua, las tres fincas. Esos 17 que pudieran entrar <risa> y él se fue el que se queda en el vehículo. Pues también es a Nelly los 17. Sí, porque yo no he visto me sorprendió el dato. <risa> Lo que sí. quiero significar es, señores, que mueve a preocupación. Mira, en una situación como la que estamos, y inclusive atenta contra la estabilidad de la gobernabilidad, inclusive en la República Dominicana. Eh, recuerden que hay dos casos. Este, este general que quiso entrar con su seguridad al tribunal y un general también que dijo que los guardias no deben ser molestados, algo parecido a lo que dijo Hipólito, que los presidentes no se no se tocan. Eh, y él dijo que había que... Te, él asustó, quiso asustar al Ministerio Público, por decirlo así, porque no encuentro la palabra, que él usó para advertir que era peligroso que estuvieran eh, cuestionando o judicializando los casos de los generales. Y te repito, ahí vuelve también a tener razón ese, ese funcionario porque es que esos guardias todos están activos. Entonces, hasta una contradicción con la ley y la constitución, cuando ese general es, ha sido custodiado hasta el tribunal por un teniente de la policía. O sea, que el sí. juez que está para impartir justicia en ese momento está violentando... Eh, eh, no, quien está violentando la ley, la norma, es, es el Ministerio de las Fuerzas Armadas o la Dirección General de la Policía Nacional eh, a, a quien le cabe la sanción por no suspender, pero de, pero de igual manera, al Congreso de la República Dominicana, a los hacedores de es, la es ley, una cadena. a los creadores de la ley, porque es que inmediatamente el caso pasa a ser judicializado, independientemente de que no ha sido condenado, le cabe de, automáticamente una suspensión, no hablo de cancelación, porque hasta que no Nos sea condenado... Nuestra... Claro, sí. No puede ser destituido, pero debe ser, debe ser eh, desvinculado eh, momentáneamente con esa condición. Si luego sale libre, entonces se le reembolsan todo su cuarto, se le reembolsan sus privilegios, se le reponen sus privilegios y todo vuelve a la normalidad. Pero hasta ahora, a, hasta ese momento, deben ser, no eh, es contradictorio y es peligroso, repito, porque te, te, te inválida la redundancia, repito, eh, esos guardias pudieran unirse todos y hasta provocar un, un golpe de estado, un, un un golpe golacho, de estado claro, al presidente claro, de la república, sí, sí. Porque pero con... pudiera ser que un, un aguizote de, eso, de, de, de esos generales le coja con el, con el ministerio público Haber que lo está acusando. ¿No le parece respeto a los generales como sí. Haber afectado sus intereses. De esos aguisotes que ellos tienen. <risa> Antigua, a mí me gustaría que alguien... Porque, oye, yo te voy a decir una cosa. Aquí en San Francisco Macorís no voy a mencionar nombres para no le, levantar sentimiento Hay casos de jóvenes y de, de personas que le ha matado un lambón, digo, un aguisote, porque tú le, eh, le, le, le contradijiste o le hiciste algo al jefe al que le está pagando el romo ¿Recuerden? Caso. Y ha salido el aguisote, ha ido al, al, al, a, al vehículo a buscar el arma y ha matado a, a, a, a personas Y se ha, lo hemos visto aquí en Macorís, lo hemos visto. Que el aguisote o el que anda con, con el arma a, a, enganchada, tú le dices cualquier cosa al que él entiende como jefe, porque es que él le está pagando romo y, y sabrá de otra cosa. Y viene y reacciona y lo mata. Lo mata. Y te voy a poner un ejemplo que sí con nombre. El caso es de la onza. ¿Por qué mataron el, el, el, el, el abogado? Un empleado del jefe que lo mata por querer salvar al jefe, es por eso que lo mata, independientemente que estaba en actos de ilicitud. Uh -huh. Tú ves, entonces, ¿eso puede hacer un, un, un aguizote de eso, un guarda de un, de un general de eso? Tú ves? A mí me gustaría encima, en Cada uno aprende un término sí, nuevo. Sí, sí, que, por ejemplo, alguien contara la, esa experiencia, como usted dice, por ejemplo, de esos generales que llegan al tribunal y que ese intentó entrar con su con su séquito, ¿verdad? Sí. De, de seguridad, que el juez se lo impidió. Pero que con 17 atrás cualquiera sin No, el, el número se lo puso antiguo. Yo ¿sí? <risa> Pero no, señores, un, jefe, sí, sí, un claro, ex jefe de la policía claro. anda con más de 10 17. Claro, entonces me gustaría que, que alguien lo contara ese, pero por ejemplo, un general sentado en el banquillo de los acusados antiguos y el tipo que está detrás, un raso, cuidándolo. Cuidado, eh, ¿eh? Custodiándolo. Custodi no cuidándolo, no cuidándolo, custodiándolo. Custodiándolo. custodiándolo. Sí. Y te repito también igual, un juez que de alguna manera lo, lo nombró el poder, el, el poder legislativo que ¿Cuántos en el Consejo Nacional de magistratura ¿Cuántos legisladores hay? Cuatro, de, de, de, nueve, de ocho Hay cuatro legisladores Un senador, de, el presidente del Senado Un miembro del un senador del partido contrario al, al del gobierno un, El presidente de la Cámara de Diputados Y un diputado contrario o de oposición Cuatro legisladores de ocho Tiene el Consejo Superior de magistratura Que sí, que ese juez que está juzgando A ese legislador que está activo le debe. De alguna manera. De alguna manera, subordinación. De alguna manera. Mira el, el, el nivel de contradicciones que, <hebturraje. S |notimestamps|> que hay en, en estas situaciones. Entonces, todo eso va generando situaciones de dificultad. De dificultad que deben ser subsanadas en lo inmediato. Porque hay lealtades entre comillas. Claro. Pero señores, usar esa palabra de lealtad. Tú sabes las cosas que se dan aquí. En nombre de esa lealtad uh -huh. Los favores que hay que Los devolver Los favores sí. que hay que pagar Que hay que devolver qué quita que ese juez Que está conociendo ese caso Ese legislador haya tenido El apoyo del legislador y a la hora no de ser designado otro, Que no hay otro escenario Más favorable que ese Precisamente en este momento cuando está en riesgo Tu, tu, tu libertad sí. Entonces eso es una situación de, de alta dificultad que debiera Comenzar a resolverse y que no, que no tiene precedente que no tiene precedente pero del el alto peligro que significa para eso, para la estabilidad de la democracia, que es lo que defienden los partidos Entonces, políticos. Entonces, Antiguo, tenemos dentro de lo que tienen, lo que en este momento están llevando, se le está llevando procesos judiciales, tenemos legisladores, tenemos eh, eh, eh, militares militares de alto nivel también del en este Del más alto nivel. Pero a mí, yo insisto. Porque ahora, ahora mismo está supuesto a entrar eh, eh, al play del Ministerio Público, eh, un dos ex jefes de la policía, estamos hablando de, del más alto nivel. Uh -huh. Que están en, en el círculo de espera. Con lo sí, del 5G, eh, Coral 5G. Que por cierto y suerte los dos estuvieron aquí de general. Eh, creo que Suardí y Paré de otro. Que Pero fueron, si... el, que, el que le vendió a, a Lacey, uh -huh. el que estaba vendiendo 702 millones de pesos en combustible, le compró. Pero que antiguo ahora sin ser cronista deportivo, de, de, de, están del ciclo de espera, generalmente el narrador que está describiendo los juegos, pues anuncia Antigua. cuáles son los lo que están en el ciclo Antigua, de espera. ¿por qué los generales de aquí son de tan poca estabilidad? O sea, lo de San Francisco, ¿esta plaza es muy caliente? ¿o qué? Porque aquí como que lo cambian mucho. No, lo que sucede es que eh, eh, la, la, la cultura que hay en el sector militar, policial de la República Dominicana, es, eh, obedece mucho a un proceso cíclico mm. eh, esta plaza produce demasiado entonces no es posible que haya una gente que dure cuatro años ahí es que antigua lo, lo, lo arregla Nelly entonces, yo, pensé lo que que antigua, que, yo pensé que, que, yo pensé yeah. que tú ibas a decir cuando hablas de, de que es cíclico de que los movimientos tienen que ser constantes no, no, no, para evitar no, es te, que, es te, que se familiarice es un tema mucho de participación y, que no o sea, puede de rotación. ser rotación es que, Obligatoria. Es que, sí, es que no, Pero, puede ser. O sea, no es para que se familiarice con la por por la un familia de Lluvia generalmente fuera de la no ¿no? Entonces, No, es que por un asunto de... de, de no, de participación. Es que, que, que produce mucho. Ay, Dios mío. Es que no es posible. ¿Cómo lo van a poner cuatro años aquí en San Francisco de Macorís? ¿Sabes que son cuatro años? Es demasiado, entonces hay que darle oportunidad a los otros. Pero es un tema de oportunidad. Por esa misma rotación se da como director los directores de policía, antiguos jefe de policía. Claro. Pero eso no pasó con Guzmán Fermín. Aquí en Santiago, que más cambia. Guzmán Fermín duró dos años siendo jefe de la policía. ¿Tú recuerdas sí, eso? Sí, pero, pero que jefe de la policía es un tema de la ley. Okay. La ley establece que creo que son esos, justamente dos años, dos años, no más. Mm -hmm. Igual que, que, que la el Ministerio de, de, de las Fuerzas Armadas. Eso tiene un tiempo. Eh, el, Pero en el, ese el momento, cuando lo, Guzmán Fermín fue jefe de la policía, ¿no fue que se dio como un arreglo que dentro de los acuerdos que se llevaron a que dejaran a Guzmán Fermín un tiempo significativo más de lo normal eh, al frente de la policía? Claro, por la, por la productividad de su gestión. Mm -hmm. okay. Es que tú no quieres, lo digo. Sí, Mire señores. Un amigo anteo, hablo feo. El tema de la ley de, a de carrera ¿no? de carrera administrativa te establece, mira, la honestidad como, como atributos que deben tener los funcionarios públicos. Honestidad, para ver, quiero plantearlo para, ver, para que ustedes vean que es un asunto de violación fragante a la ley y de hacerse eh, de la cara de la vista gorda los ejecutores, los implementadores de los regímenes de sanción, que es el problema que hay en, eh, eh, en este país. Usted menciona la honestidad, de la primera, la primera, claro, la, todas. Claro, una sí. evalúan. Está y la honestidad, atributo que refleja el reto proceder del individuo, la justicia y la equidad, que, no, que eso quiere decir que no pueden nombrar los familiares, obliga a los servidores públicos a actuar respecto a las personas que demandan y solicitan su servicio, el decoro son principios. La lealtad es el, el único que se cumple. Porque esa política. Devolver favor. Devolver favor. Sí, sí, es el, la lealtad. El, sí, la vocación de servicio, eh, la disciplina, la honradez, la cortesía. Ahí sí son ellos. Bueno, la probidad. Y por ahí siguen principios éticos ¿Hermoso? que establece la claro. ley que desde el marco eh, filosófico son bellísimos, claro. pero en la práctica ninguno se cumplen pero, a la hora de nombrar el Pero usted escribiendo esas condiciones y características que deben tener los funcionarios públicos, entonces estamos diciendo que aquí no se evalúa a nadie. No, porque el nombramiento está supeditado a, un a esos niveles, ¿verdad? A un compromiso eh, político. A la, a la lealtad. Sí, ¿Cómo? a la lealtad. Sí. Y más que la lealtad es un tema de reciprocidad. Tú me diste, yo te doy. Tú me diste, yo te doy. Reciprocidad. Yo te devuelvo el favor que te di. Porque un general, oye, la posición de general de las de la Fuerzas Armadas o la Policía Nacional es un, es un puesto político, no un puesto netamente militar. Está rodeado de acciones políticas que son las que permiten... Eh, ascender a, a, a ese Eso es en la práctica, en antigua, la práctica. Es la práctica la realidad. Porque no debe, No, debe, no, no debiera ser así, debiera ser por mérito. Pero la meritocracia en la cultura de organizacional del Estado Dominicano no existe. La meritocracia no existe como concepto de administración en, en, en, en el Estado Dominicano. Ni tienen creado los indicadores de desempeño. no. Y el tema de resultado tampoco. tampoco. Existen los que no o saben ese tipo de evaluación. Que no se aplica porque claro. no es posible. Porque si, <coughs> si, si tú me das a mí una posición por lo que yo hice contigo para que llegara a la posición que te permitía darme la posición. No es posible yo, por eso, Antigua. O sea, por, Debe de ser, se puede llevar a que sea. Debe, de... En este momento, pudiera, pudiera ser que comenzáramos eso, pero te repito, es que el presidente de la República tiene un congreso que yo no sé eh, cómo él diría si él pudiera decir que ese congreso es de él, porque un congreso como el que tenemos, con un presidente como el que tenemos los dominicanos, un presidente metido a lo malo, como dicen los muchachos, limpio, todavía dice Miriam antes de ayer, a la magistrada Miriam Germán, que él nunca, Luis y, Abinader... Y, y eso es malo, decir, por ejemplo... No, que, no, escúseme, no, escúseme. Decir que el presidente no dice... bueno No, no interviene. No, no, exactamente. Decir que el, el presidente del Congreso es de él. No es de él. O sea, eso, eso, eso, por un lado es bueno y por un lado... Eh. No, el Congreso es de él porque es del partido, el, la mayoría es del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido que él representa en la, en la primera la O sea, tiene, un congreso, favor, tiene que, un congreso a su favor. Tiene un Congreso a su favor. Se supone, se supone, se, se, supone se supone. Pero en la realidad, ese Congreso... Es como si fuera de Danilo Medina. Eso es malo. En el tiempo. Y eso es malo. Sí. ¿Por qué? Porque te voy a decir, este mismo caso, hay cinco eh, legisladores en procesos judiciales abiertos ante la Suprema Corte de Justicia. Y todavía el Congreso, la Cámara de Diputados no ha sancionado, no ha despedido a uno solo. A uno solo. Entonces... Eh, la ley de extinción de, de, de dominio el presidente, o sea el ministerio público pues, ahí? el ministerio público demanda judicializando los casos sometiendo a la gente a la, a, a, a, a la justicia y el congreso eh, con, con la ley ¿Tú ves? Entonces, hay que tratar de ver si el, el gobierno se ajusta a su propia legalidad sancionando o suspendiendo a los funcionarios que son los que están en procesos judiciales ante el Ministerio Público para evitar esta contradicción de la ley y este alto riesgo que está corriendo el Presidente de la República. Funcionarios activos en, el proceso, en procesos judiciales, es el tema que trató con nosotros, para todos ustedes, nuestro compañero Ramón Antigua Brito. Antigua, gracias una vez más y nos vamos muy pronto para Santiago Así que estoy viendo cómo está por echar Vamos para la a ver la si está lloviendo, ¿Eh? ¿no? Comienza, comienza por a vez de Pontos. <risa> <risa> Antigua, gracias, gracias por compartir con nosotros como cada jueves. Así que el próximo jueves, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar en otro segmento de política a otro nivel con Ramón Antiguo aquí en Contacto Diario.